Hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de Tenochar Spanish Yo soy Jesús Reynoso y el día de hoy te traigo cuatro soluciones para el tema de no perder tu información de WhatsApp Cuando te estás cambiando de dispositivo con sistema operativo totalmente diferente Claramente estamos hablando de dispositivos Android y dispositivos iOS Si estás en este video es porque te estás cambiando de sistema operativo Es decir, te estás cambiando de un Android hacia un iPhone o de un iPhone hacia un Android Sea cual sea el caso, hoy te voy a enseñar cómo puedes transferir tus datos de WhatsApp sin perder la información una de las formas que te quiero mostrar es a través de la nube de Google Drive Aquellas personas que utilizan el sistema operativo Android saben que pueden ir a los ajustes de WhatsApp Y aquí van a encontrar la sección que dice Chat más abajo van a encontrar la parte que dice copia de seguridad Y van a encontrar esta opción donde les ofrece guardarlo en la nube de Google Drive Es decir, en la cuenta que tengan registrada Para esto simplemente tocamos en la parte que dice guardar Y de manera automática se va a empezar a hacer esta copia de seguridad en su cuenta Aquí pasaré las fotos, los videos, las notas de voz y toda la multimedia que tienen registrada en esta cuenta de WhatsApp un método muy efectivo cuando nos estamos cambiando de un dispositivo android hacia otro dispositivo android en el dispositivo destino simplemente tendríamos que iniciar sesión con nuestra cuenta de google y a la hora de instalar el whatsapp nos va a preguntar que si queremos restaurar la copia de seguridad encontrada en la nube de google drive y simplemente le damos en restaurar y ya tendríamos todos nuestros datos pero esta parte no funcionaría si nos vamos a cambiar a un dispositivo ios porque los dispositivos ios guardan su copia de seguridad en la nube de icloud y estas son totalmente incompatibles otra de las formas que tenemos para poder transferir los datos de whatsapp es a través de la exportación de las conversaciones a través de correo electrónico esta es una manera no muy efectiva pero si estamos un poquito apurados podemos utilizarla para salir del paso para esto simplemente vamos a ir a la conversación de whatsapp que queremos exportar vamos a ir a los ajustes y aquí vamos a encontrar esta parte que dice exportar chat aquí nos va a preguntar que si queremos adjuntar los archivos eh, si es necesario lo adjunta pero claramente va a ocupar mucho más espacio en este caso lo haríamos simplemente para exportar los chats eh, que tenemos registrado vamos a elegir la parte de correo electrónico, aquellas personas que utilizan Gmail pues pueden elegir el correo de Gmail o el correo de Outlook, es indiferente pueden elegir cualquier correo electrónico porque esta conversación se va a exportar como un archivo adjunto que la otra persona va a poder leer en su correo electrónico para bueno, ya tengamos el correo preparado vamos a elegir el destinatario, acá debajo estaría el asunto que a veces se pone de manera automática pero si no pueden poner cualquier asunto una copia de seguridad o una copia de una conversación y le dan en enviar, ya para poder revisarla en el dispositivo iOS pues simplemente tendríamos que revisar el correo electrónico que obviamente fue el que pusimos a la hora de enviarlo aquí vamos a ver que se ha adjuntado el archivo podemos abrirlo en el caso de los dispositivos iOS se ve de esta manera si se fijan es una vista que no es muy agradable parece un archivo de texto sin ningún formato y aparecen todas las conversaciones con la hora con la fecha y es algo que realmente no es muy agradable a la vista pero como les dije para salir del paso podemos utilizar esta función y otra de las desventajas que tiene esta forma de transferir los datos de WhatsApp es que si vamos a exportar 10 chats pues lo tenemos que hacer uno a uno. Yo sé que quizás ustedes tienen más de 10 chats que quieren exportar, así que este método no es muy efectivo, pero podremos salir del paso a través de él. La tercera forma que le quiero mostrar es a través de realizar copias de seguridad. Sabemos que este método no funciona para nada porque los sistemas operativos son totalmente diferentes Pero hay personas que piensan que sí Que con simplemente realizar una copia de seguridad local en el dispositivo Android Posteriormente, al iniciar sesión con su cuenta Van a poder restaurar la copia de seguridad en su dispositivo iOS Y esto es totalmente falso De hecho, como les dije al principio Si realizan una copia de seguridad en la nube de Google Drive Solo la van a poder restaurar en un dispositivo Android Que utiliza la misma nube como copia de seguridad En el caso de los dispositivos iOS Si hacen una copia de seguridad en la nube de iCloud No la podrán restaurar en un dispositivo Android Tendrán que restaurarla únicamente en un dispositivo iOS Que sí son compatibles Así que este método queda desmentido Realizar una copia de seguridad local en el dispositivo Android Para posteriormente restaurarla en el dispositivo iOS La cuarta forma y la más recomendada Es a través del software de iCard De la empresa de TenorChat con esta aplicación o con esta herramienta que está disponible para Windows y también para sistema operativo Mac, van a poder transferir sus datos de WhatsApp desde un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS o desde un dispositivo iOS hacia un dispositivo Android sin perder ninguna información. Aquí se van a incluir la multimedia, llámese imágenes, fotos, videos, notas de voz, todo lo que tengamos almacenado en esa copia de seguridad o en esa cuenta de WhatsApp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 y nada chicos, esas son las cuatro formas que tenemos para poder transferir los datos de WhatsApp Desde un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS Hay algunas maneras que no son muy convenientes Pero lo que sí les aseguro es que utilizando el software de iCarphone Van a poder transferirlas sin ningún problema Cualquier duda o comentario que tengan la pueden dejar por acá debajo Que yo con gusto lo voy a estar respondiendo No olviden suscribirse al canal y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video Esto es The Char Spanish y nos vemos en una próxima entrega